La fiesta que celebra el mundo hoy de Halloween es una fiesta originalmente de, de los celtas de esa zona de Irlanda, del norte de Europa, una fiesta pagana en honor de dios Jaime, que es el dios de la muerte, donde decían que el dios de la muerte un día como hoy venía por las casas y tocaba la puerta y si no le daban ofrendas en la puerta de, de las casas pues le hacía daño a las familias que no le ponían ofrenda. Por supuesto eran los sacerdotes druidas los que pasaban recogiendo la, las ofrendas te envía también como hoy se quemaban esclavos y de acuerdo que qué morían, adivinaban el, el futuro. La iglesia condenó esta, esta fiesta y una fiesta que tenía la iglesia el 6 de mayo, que era la fiesta de todos los mártires, los que han estado en Roma, los que han estado con, conmigo la esta última vez que fuimos, que yo los llevé al Panteón, el Panteón que es la, la iglesia que más antigua de Roma, que era, que era un templo pagano, de la época de Roma, es el edificio mejor conservado de, de Roma, un edificio que tiene más de dos mil años, espectacular, con una cúpula gigantesca. El Papa consagró esa iglesia, que era los dioses de Roma, la consagró en honor a todos los mártires de la iglesia. Era la iglesia de los santos mártires, como sigue siendo hasta hoy. Pero entonces trabajó la fiesta de los mártires del 6 de mayo al 1 de noviembre y la instituyó como la fiesta de todos los santos que es la fiesta que celebramos mañana. pero que mucha gente no sabe, la gente piensa que mañana es la fiesta de San Juan Bosco, de Santa Teresita, de Santa Teresa, pero no. La fiesta de mañana es la fiesta de todos aquellos que alcanzaron el reino de Dios. Y son santos. La fiesta no es de los santos canonizados, la fiesta es de todas las personas que están en el cielo. Se celebra mañana. Las familiares de nosotros que están en el cielo, toda esta fiesta es la que se celebra mañana. Todas las personas que han alcanzado el reino de Dios. Y se instituyó esa fiesta el día primero el día primero de noviembre, porque en el día de hoy se hacía la víspera de todos los santos, que era la víspera de todos los santos. Lo que hacen en los monasterios, las vísperas, los cantos de los, de los salmos por la noche, la vigilia, porque era una fiesta muy grande, y la hizo precisamente para que esta noche pasara de ser una noche de celebrar la muerte a celebrar la vida de aquellos que están en el cielo. Y la vigilia empezaba hoy hasta mañana. El día siguiente, el día 2, la iglesia lo dedica para orar por las personas que están en el purgatorio por eso mañana es el día de la gente que está en el cielo los que se murieron y están en el cielo su fiesta es mañana el día 2 celebramos no celebramos nada, oramos por las personas que aún no han llegado al cielo la gente piensa que el día 2 es la fiesta de todos los difuntos no, es la fiesta de todos los que están en el purgatorio la fiesta de los que ya pasaron el purgatorio no es el día 2, es el día primero y así la fiesta de Halloween de ahí viene la palabra Halloween All Hallow Eve la víspera de todos los santos. Y a esa fiesta se perdió. Inclusive estuvieron prohibidas con penas de cárcel en Europa y en las 13 colonias también estuvieron prohibidas por los protestantes. Hasta que el siglo pasado, el siglo antes pasado, en el siglo XIX, unos comerciantes de Boston eh, comenzaron a hacer otra vez a revivir la fiesta de All Eve, pero con las tradiciones de los Celtas. Por pues supuesto que ya no adoraban a ningún dios Jaime, eso es estúpido pensar que esta gente hicieron con esta idea. Lo que hicieron era burlarse de esta fiesta, haciendo que los niños se disfrazaran con fantasmas y que le dieran dulce. Era una fiesta más bien que nada burlándose de la fiesta de los celtas. Y así fue por muchos años, una fiesta, un carnaval infantil. Hasta que en los años 1960 y tantos comenzó el culto satánico en los Estados Unidos. Ahí fue cuando la cosa se complicó. Mientras era una fiesta de niños, eso no era, era un carnaval. No tenía nada que ver. Pero en los años 1960, cuando comienza la primera iglesia satánica en San Francisco, aprobada por el gobierno con la misma... Las iglesias satánicas en Estados Unidos tienen, y en el mundo, en Inglaterra peor, tienen las mismas derechos que la iglesia cristiana. En, en Inglaterra peor, porque ya en Inglaterra han puesto capellanes satánicos en el árbol. Con los mismos grados que los capellanes anglicanos y católicos. Y en Estados Unidos, lo que pusieron en las cárceles, hay capellanes satánicos en las cárceles. Pusieron a la gente haciendo los ritos en las cárceles en Estados Unidos. Cuando se le da a las iglesias satánicas, el mismo rango que a las iglesias cristianas, comienza esta noche, vuelve a tomar el sentido que tenía hace dos mil años atrás. Para los satánicos, esta noche es como la noche de la Pascua para nosotros. Así como el sábado santo para nosotros, con la vigilia pascual, todas las iglesias del mundo alabando a Cristo resucitado, esa gente está en la noche de hoy, es la noche para ellos equivalente a la Pascua cristiana. Y el que no me quiera creer, lo único que tiene que hacer es entrar a los webs satánicos del internet, que no se los recomiendo, que hay muchísimos. No sé, Mild está en el closet. Mild está en el closet. No, porque está, bueno, se durmió, yo creo que se durmió. Déjame ver, ya sé. Estoy... Mira, ¿Tric -tric? Sí. No, yo que, yo, yo que, estaba dormida. Yo que, no, yo quería poner a mí de testigo, porque una vez que yo estaba haciendo un trabajo para Radio Paz, cuando yo perdía pues mi tiempo en explicar el Halloween, que viene para ver, tú dices que no es malo, así que para evitar la confusión, la confusión, ya no digo yo absolutamente más, más nada, pero cuando yo hacía programas, Sí, sí, porque es una locura que en un programa de Radio Paz digan que es malo y en el otro digan que, que no es malo. Eso es lo que acaba de crear más confusión todavía. Pero te sigo que una noche yo estaba haciendo un programa para Halloween en Radio Paz y entré a en un web satánico. ¿Tú te acuerdas, Mitre? Tuve que llamar a Mitre porque me empezó a faltar el, el aire. Me pareció que me empezaron a apretar el pecho así para ahí Tuve que llamar a Mitre para cobrar por, por mí porque yo me todavía. Hermano, lo que ese web tenía la presentación que tenía, un web magnífico, y lo que decían que iban a hacer en esta noche. Lo dicen con nota no está escondido, lo dicen, lo anuncian las horas, los lugares, los sacrificios, todo lo ponen. Hay decenas de web en el Internet, que no les recomiendo a nadie que entre, porque te digo que a mí, espiritualmente, me... Pero no estoy no, no diciendo algo que es fantasía, porque es comprobable. Y los que no lo quieren comprobar, después van a ver todos estos días, al siguiente van a ver en, los, en, los, en la televisión, Full, full, full, niños que se pierden, que aparecen pamperes, manos de sangre, y yo no sé dónde, vinzan a ver todas estas cosas que hemos visto en años anteriores. Hoy mismo en Fox News estaban dando que en casi todos los shelters de Estados Unidos no permiten en el mes de octubre adoptar gatos negros. Porque cuando llegaba octubre se, cagaban, se acababan los gatos negros porque los cogen para sacrificios. Estuvieron contando en un culto aquí en Miami que metían los gatos negros en los microwave y los ponían y los explotaban. Esta, quiero decirle que esta noche es una noche que se hacen se hacen cosas negativas, espirituales, muy fuertes en todo el mundo. No solo los satánicos, la gente de la magia negra también, oigan a ver del mercado todas las cosas que anuncian que para que hagan. O sea, es una noche que así que se está invocando el otro, el otro anda totalmente desbocado. Que no tiene poder contra nosotros definitivamente. Pero ya no es más, ya no es más nunca una fiesta como lo era en los años 50 o como en los años 40, porque ya se han mezclado dos cosas muy extrañas en esta noche así que esta noche lo mejor que uno hace es mantenerse alejado de todo de todo eso y a la gente que me dice que es una fiesta inofensiva yo digo que deje salir a su niño a las 9 de la noche de puerta en puerta a pedir caramelos sin nadie ¿ustedes creen que lo hacen? entonces no es una fiesta inofensiva después estamos viendo los caramelos llenos de con cuchillas con pincho, hermano yo no la, pasa que tenemos mala memoria pero las cosas que vemos todos los años ya hace Dos o tres días empezaron los fuegos en Detroit, que le dan candela a las casas. Empezaron los fuegos, darle candela, ya murió una familia entera en una casa. O sea, hay cosas muy raras en esta noche, así que es una noche para si se invoca al otro, nosotros invocar al que tiene poder sobre el otro, que es el Espíritu de Dios. Amén. Vamos a hablar hoy, vamos a hablar hoy porque estamos en tiempos de apostasía, de tanta confusión, estamos hablando.